Hola a todas y todos. Seguimos con el segundo de los vídeos, el segundo de los contenidos del MOOC sobre inclusión que organiza Plena Inclusión España. En el anterior contenido, en el anterior vídeo, nos hemos acercado de una forma curiosa a este concepto de inclusión. Hemos empezado desde lo negativo, desde la exclusión. Si os acordáis, hemos visto una serie de datos eh, y también nos hemos acercado a la exclusión con dos definiciones. Ahora vamos a acercarnos a ese concepto de exclusión a través de una serie de preguntas y una visión ética. Comenzamos con esas preguntas para hacernos reflexionar. ¿Puede haber una exclusión justa? ¿Quién es responsable de la exclusión? ¿La persona excluida o el entorno del que está excluida? ¿Perjudica a alguien la inclusión? Cuando se incluye? ¿Quién debe hacer más esfuerzo? ¿La persona excluida o el entorno? ¿Cómo se hace para incluir a individuos y grupos en un conjunto de relaciones sociales estructuradas responsables de excluirles en primer lugar? Pasamos a eh, acercarnos a una visión ética de esa exclusión. Empezamos con esta cita de Severría, que dice que la exclusión es moralmente indebida, es un daño injusto en todas sus variables, cuando se excluye a que no debe ser excluido y por lo que no debe ser excluido, esto es, cuando la exclusión hiere por acción o por omisión. La dignidad universal de las personas. La exclusión de la persona como tal, identificada o no con una colectividad, siempre la hiere. Según Labonte, su punto de vista es que la inclusión social o la integración social tiende a adaptar a las personas a las necesidades de los mercados, en lugar de regular los mercados a las necesidades de las personas. O dicho de otro modo, ¿hasta qué punto los esfuerzos de inclusión social acomodan a la gente a una, a una relativa impotencia en lugar de desafiar a las jerarquías que la crean? Los derechos y la redistribución de la riqueza son necesarios, pero no condiciones suficientes para que la gente sea aceptada o participe plenamente. Hasta ahí la bonte eh, y vemos otra de definición que identifica la exclusión social como un costo importante y estructuralmente amenazador para el gobierno, con los costos de la exclusión, incluyendo seguridad social, salud, educación, ley, orden y gastos de vivienda y medio ambiente, representando alrededor de la mitad del gobierno británico. Bien, pues hasta aquí el segundo de los módulos. Nos hemos acercado otra vez de nuevo a la exclusión, en esta ocasión a través de una serie de preguntas y una serie de reflexiones desde un punto de vista ético. Nos vemos en el siguiente contenido de de inclusión organizado por Plena Inclusión España.